eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Para el primer contrato vamos a utilizar armas de la caja Prisma 2 y Danger Zone. Necesitamos 6 armas de la caja Prisma en Field Tested y 4 armas de la caja Danger Zone en Minimal Wear. Este contrato es muy barato, saldrá alrededor de unos 90 centavos y tendremos casi un 60% de probabilidades de que el contrato salga Profit. Si sos una persona al que le gusta hacer contratos de CSGO, pero no quiere arriesgar tanto dinero, te voy a dejar acá arriba una serie de contratos rentables y baratos que estamos haciendo en el canal. Para el segundo contrato, vamos a utilizar armas de la colección DAS2 y Overpass. Y necesitamos dos armas field Tested de Overpass y 8 armas en Minimal Wear de DAS2. El valor de este contrato será de aproximadamente $1.72 las probabilidades de profit serán de aproximadamente un 20% sacaremos profit con cualquiera de las armas de overpass y el mayor profit será con la SSG de Toad que nos dará un profit de casi 5 dólares y palpitando al final del video te voy a pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like también te voy a pedir que lo compartas con algún amigo si te gustan los contratos y a él también podrían jugar una batalla de contratos para ver quién saca más profit de los dos y ahora sí, para el último contrato vamos a utilizar armas de la caja Falchion. Estas armas tienen que estar todas en Field Tested. Dejaré la captura un rato en pantalla para que puedan ver los Floats. El valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 40. Y el Profit lo sacaremos solamente con la MP7 Nemesis. Y bueno, eso fue todo lo del video de hoy. Espero les sirva, espero les guste y no se olviden. Yo soy Gonza y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Acabo de decir vídeo como los españoles, creo que estoy viendo muchos muchos videos de CSGO España